Buenos días a todas y a todos. Hoy hemos tenido Mesa de ERE y eh, Comisiones Obreras ya hemos expresado nuestra inquietud al saber y conocer en profundidad que el, el Banco Santander, bueno, pues uno de los motivos que argumenta para el ERE son las causas económicas. Comisiones Obreras no ve claro que, que las causas económicas puedan ser la, una de las causas por las cuales Santander pretenda realizar un ERE que afecta a más de 5 personas. Por lo tanto, hemos pedido, hemos pedido, las cosas económicas desaparezcan, desaparezcan como causa del héroe. Asimismo, también hemos vuelto a insistir en la reducción del perímetro de las personas afectadas y que parte de estas personas que sean afectadas salgan como medidas de flexibilidad interna y sean recolocadas en empresas del grupo o bien dentro del propio Banco Santander o en Santander Personal. Acordaros que Santander Personal tenía el, un objetivo de, de, de ser más de 2.000 personas el departamento, por lo tanto consideramos que ahora es el momento y con esta medida seguro que vamos a ir reduciendo el impacto en la reducción de, de empleo. Por otro lado, también hemos solicitado que se reduzca el número de sucursales afectadas. Ahora mismo sabemos que por lo que nos transmite la, la empresa todos los meses que hay en torno a 600 urbanas que están cerradas por falta de, de rendimiento o falta de rentabilidad y también hemos pedido que se reduzca el impacto de estas 1.023 urbanas. Esperemos que estas consideraciones la empresa nos las acoja en sucesivas reuniones, pero bueno, de todo esto os mantendremos informados y os daremos, la, como siempre, la, la realidad tal y como se produce y sin vulnerar ningún tipo de, de, de dato y sin vulnerar la verdad de cómo son las cosas.